Sí, la vida, toda nuestra existencia es un reflejo de nuestra creación. Sin propósito, sin plan, solo una serie de caóticas casualidades que dio la combinación justa para la vida. Del mismo modo estás tú vivo por pura casualidad. Se estima que a lo largo de la vida...